¡Vamos a trepidarnos aquí en la tormenta, ah, no. ah. el ojo del huracán! Espérenme, espérenme, nos sacan rayos en mí. ¿Ah? ¡Luzi anda buscando! ¡Coño! ¡Luzi, venga! ¡Venga!